Isaac Asimov en su saga sobre los robots y posteriormente en la fundación aborda el tema de si la inteligencia artificial podría ser un peligro para el ser humano si se torna demasiado inteligente para evitar esto Asimov establecía las tres leyes de la robótica todos los androides estarían obligados a seguir estas leyes de forma obligatoria y de esta manera habrían sido programados si uno de los androides por ejemplo, trata de hacer daño a un humano, sus circuitos se fundirían de forma automática. Primera ley, un robot nunca hará daño a un humano ni por inacción permitirá que sea dañado. Segunda ley, el robot siempre hará caso al humano, a no ser que las órdenes del humano entren en conflicto con la primera ley. En tercer lugar, la tercera ley, el androide siempre podrá proteger su propia existencia siempre que ello no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Estas posibilidades conforman una perspectiva que es interesante estudiar, aunque no hayamos llegado todavía a encontrarnos en un escenario como ese y sí escenarios en los cuales el humano haya utilizado los datos de los que dispone y las capacidades de los ordenadores de una manera peligrosa. Para la tranquilidad de todos vosotros, las personas que utilizamos la ciencia de los datos somos conscientes por lo menos casi todos, de que la estadística exige la intervención humana para aportar conclusiones rigurosas y útiles. Y por supuesto, que no dañen en ningún momento la vida normal de los seres humanos. Hay fundamentalmente cinco aspectos que nos hacen ser conscientes de la exigencia de que seamos los humanos quienes controlemos los procesos estadísticos y no al revés. En primer lugar, los modelos que nos ayudan a tomar mejores decisiones están basados en datos que normalmente son de series históricas. Y por lo tanto, por mucho que se vayan actualizando, a menudo existe un sesgo importante entre los momentos en que aquellos datos fueron recogidos y la situación en la que nos encontramos actualmente. Por ejemplo, imagina que la red Tinder tuviera en cuenta cómo eran las relaciones sentimentales hace 20 o 30 años. En segundo lugar, los modelos de decisión suelen estar basados en intervalos de confianza que oscilan entre un 90 y un 99%, y márgenes de error entre el 1 y el 5% normalmente. Las excepciones a esta regla podrían ser tremendamente peligrosas en ciertos campos. Imagina, por ejemplo, que el mantenimiento de los aviones se basara en umbrales de probabilidad como estos. En tercer lugar, los eventos anómalos pueden deberse simplemente a la fortuna y no a una causalidad permanente. Imagina lo importante que es, por ejemplo, para las compañías de seguros, conocer cuál es la probabilidad de que suceda con certeza un siniestro, porque en función de ello los márgenes de rentabilidad y de cobertura de cualquier seguro pueden oscilar tremendamente. En cuarto lugar, más datos no significan necesariamente mejores modelos ni hallazgos más ciertos, es más, cuando utilizas las técnicas de Machine Learning con un conjunto de datos enorme, te aparecerán numerosas relaciones de causalidad entre unas variables y otras, simplemente porque los ordenadores encontrarán numerosas relaciones posibles de dependencia, aunque muchas de ellas simplemente se deban al azar. Es entonces responsabilidad de los humanos separar el grano de la paja y elegir las relaciones de dependencia entre unas variables y otras que realmente puedan estar existiendo. En quinto lugar, la gente mentimos a la hora de responder encuestas. Un buen número de estudios se basan en encuestas en las que las personas idealizamos la imagen de nosotros mismos cuando respondemos. Por lo tanto, los resultados de esos estudios hay que tomárselos con prudencia. Y buscar siempre métodos complementarios, como puedan ser la tendencia en las búsquedas en Internet, ya que las personas, curiosamente, solemos sincerarnos más con nuestro ordenador que con cualquier entrevistador. Dicho esto, también te digo que aunque algunas veces la estadística puede llegar a hallazgos que no sean correctos, es mucho más difícil mentir cuando existen estudios serios, estadística rigurosa y datos de calidad. Así que mejor que te veas este vídeo del canal acerca de cómo puedes utilizar tú la estadística.